y miles de canciones en su interior para despertarla Que yo tengo la canción perfecta para despertar a la Navidad. ¿Ah, sí? ¿Y cuál crees que sería? Está muy claro que mejor canción para, para despertar a la Navidad que un villancico. Pues tienes toda la razón. Ahora solo falta una cosa: la ayuda de todo nuestro público, de los niños y niñas los pa pero si ya debería haber salido la navidad ya ha despertado la magia ya está aquí todos a disfrutar navidad